vamos a ver el procedimiento completo para subir un objeto elaborado con Excel Learning a nuestro sitio en mi arroba tengo mi objeto con Excel Learning me voy al menú archivo y lo exporto como sitio web como archivo comprimido zip le voy a dar como nombre iframe, ya que es sobre eso, sobre lo que va ya está guardado, perfecto me voy al sitio web de mi arroba, aquí ya había ingresado en mi arroba.es y veo que tengo un espacio web, pulso sobre el espacio web podría tener varios espacios web, uno para cada asignatura por ejemplo y ahora pulso sobre el botón administrar ya tenemos a la vista, el panel superior del cual nos interesa el botón que pone Web FTP que nos va a permitir subir los archivos. Hacemos clic. Vemos que hay un mensaje que nos avisa de que para que los ficheros sean accesibles desde Internet tienen, tienen que subirse dentro de la carpeta web, dentro de esta carpeta. Como podríamos tener varias unidades diferentes, lo lógico sería que el primer paso fuera crear carpetas. En nuestro caso vamos a crear una carpeta, la que vamos a llamar iframe e y nos situamos dentro de ella. Importantísimo, por la comodidad, el modo de subir archivos. Podemos elegir entre modo ficheros para subir de uno en uno, o el modo zip, que es el que nos va a venir bien a nosotros. Elegimos modo zip y pulsamos el botón subir, eso nos va a lanzar el explorador de archivos para que elijamos, en este caso vamos a elegir el archivo iframe.zip. Aceptamos y vemos que tenemos aquí la cola de envío donde se está enviando el archivo completo, solamente vamos a enviar un archivo, pero cuando ese archivo suba completamente al servidor, va a ser el propio servidor el que se va a encargar de descomprimirlo para que sea navegable. Vemos que va avanzando el indicador, ya nos queda muy poquito para completar la tarea. Aquí a la derecha teníamos las, los pasos que hemos ido dando. Y bien, nos fijamos que aunque hemos subido un solo archivo, automáticamente se ha encargado de descomprimirlo completo. Bien, ¿cómo encontramos entonces nuestro archivo en nuestro sitio? Vamos a irnos entonces, ahora ya no nos interesa estar en el, en el, en el sitio, en el panel de, de gestión, sino que nos vamos a ir a nuestro sitio web que se llamaba Mi Escuelita. .webfindario.com Y como hemos cargado nuestro archivo dentro de la carpeta iframe, e eso es lo que tecleamos en la barra de direcciones. Pulsamos intro y automáticamente debería buscar efectivamente la página index y ya estamos viendo nuestro contenido en la web, publicado en la web para que cualquiera pueda verlo. Simplemente lo que tendríamos que hacer sería compartir nuestra dirección mi barra iframe. Vemos que funciona con bastante rapidez el servidor, con lo cual es una opción interesante. El único, la única limitación que tenemos es que son un máximo de 100 megas y un máximo de 5 megas por archivo. Si tenemos algún archivo superior a 5 megas nos va a dar un error. Por lo tanto, esa es la única limitación que tendríamos.